La otra información que tenemos es un comentario que tengo sobre Molusco. Miren, Molusco es un productor de Puerto Rico, eh, un tipo, un visionario. Yo lo pongo el tipo como visionario, eh, creador de, de, de Los Reyes de la Punta, eh, creador del programa eh, La Garata, junto con estos de Playmaker, que soy fanático de ese programa de deportes. Eh, Molusco en la pandemia eh, fortaleció su canal de YouTube eh, Molusco TV Y ahora mismo es uno de los canales de YouTube más reconocidos a nivel mundial eh, Hemos visto personas como Talía, Natalia Jiménez, Ricky Martin, eh, eh, Osuna Y muchos artistas y ha hecho varios debates urbanos sumamente interesantes, sumamente interesantes. Y yo lo veo muy bien, Molusco es un tipo, un visionario, le dicen el alofoque de Puerto Rico, pero el tipo tiene una disciplina de trabajo sumamente buena, un tipo familiar, un tipo que trabaja, que se faja, y yo lo veo eso, eso de manera excelente. Pero ¿qué pasa? Molusco no solamente es productor, Molusco también es actor, y Molusco va a trabajar en la película de Raymond y Miguel, la que se va a hacer de su vida eh, eh, eh, una autobiografía de Raymond y Miguel, que está sumamente interesante. Pues bueno, ¿qué hizo Molusco? Molusco vino y donó su sueldo. Donó su sueldo a una fundación eh, por vía de Bolívar Valera boli que está muy activo y ayudando a las personas, y eso está muy bien. Él donó su sueldo para... Perdón, para... Para ayudar a, alguna, a, alguna, a, a a familias de casos recursos, creo que para la ayuda de una persona, creo que específicamente eh, le pasó algo. No, no, no, no tengo bien el detalle, pero sí tengo entendido que Molusco donó su sueldo y eso está sumamente interesante. Lo malo es... Que Molusco es una persona que, que él te dice la cosa realidad, te dice la realidad de la vida, te dice las cosas, las denuncia. Ha, ha hecho muchos aportes. Él te puede, él puede, tú puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con él, pero es un tipo que es claro. Ahora, mientras Molusco Dona, nuestro amigo Fautomata, lo único que hace, que lo veo yo en un video, no sé si un chido tienen eso, imitando a, a Bad Bunny. Lo único que sabe hacer es criticar los urbanos y hacer lo mismo que los urbanos hace porque vi que subió en un camioncito eh, mírenlo ahí mírenlo ahí mírenlo ahí subiendo ahí imitando a Bad Bunny entonces critica a los, a los urbanos dominicanos y mientras él utiliza personajes de artistas de artistas que son vulgares mírenlo ahí miren ahí el señor eh, eh, Mata, porque lo que a él le gusta es el sonido. Entonces, en vez de usted eh, eh, eh, imitar lo que está haciendo Molusco de ayudar a las personas de bajos recursos, usted lo que es, sigue buscando su rating de la mejor forma, utilizando los urbanos. Porque al final y cuenta, todo el mundo quiere eso: sonido. Todo el mundo quiere eso, sonido. Todo el mundo quiere se seguir prendiendo la pámpara. Pero mírenlo ahí, mírenlo ahí. Ahí está. Bad Bunny, boca de piano, eh, flaco, mírenlo ahí. Bad Bunny, boca Eso sí, si hay una visa fuerte, esa chaqueta, mira, vuela, mira, Y, y no, y no hay forma de recoger a, a, a boca de piano. No, Pero. Sí, piano. sí, mira, tuvo que tirar ese video. Entonces, porque tener mejor eh, eh, eh, eh, boca de piano no hace como Molusco se reinventa en la comunicación? Porque Molusco se reinventó y conectó con el público de redes sociales, Esa es una. Y segundo, yo no veo a, a boca de piano ayudando como lo hace Molusco, yo no lo veo. O sea, yo no lo he visto, no sé si lo ha hecho en otra ocasión, no sé. Y no lo veo, yo nunca lo he visto. O sea, no, no le, es muy fácil criticar, es muy fácil utilizar la música de los muchachos para hacer parodia y, y, y al mismo tiempo criticarlo. Es muy fácil eso. ¿Pero por qué no queremos y queremos ayudar? Vamos a ayudar como hace Molusco ahí, que donó su sueldo completo de la película. Eso es interesante. Eso es algo que debemos. Eso sí son cosas que tú debes parodiar. La más no es hacer babón y arriba de un camión. Para buscar la view y chiste. También hay que copiar eso de que hace Molusco. Tu amigo Molusco. Con el pavón. Así que. Díganme de, ustedes. Boca de piano. Pues más que uno le diga. Boca de piano. En la suya como siempre. Y el programa terminó Vamos a terminar. con el Top 5. Ustedes saben. Quiero mandar un saludo a mi amigo. Y parte del equipo Los Mutantes, Omar Frank, Was Poppen, Flaco que el flaco tiene que seguir. Vayan y sigan la cuenta Los Mutantes Cibao. Así que vayan a Los Mutantes Cibao. Recuerden que va a ser un grupo muy especial del Cibao que va a dar mucho de qué hablar. Si Neto está pegado, imagínense ustedes los demás muchachos. Así que ya ustedes saben, vamos a tener un NWA Cibaeño aquí en República Dominicana. Vamos a dejarlo con el top 5 y ya ustedes se vemos mañana. Que ustedes que Neto Flow no pudo venir. Chao, chao.